de discusión eh, y en este momento tenemos un tema muy, muy interesante relacionado con Python, otro camino por conocer a Pedro Luis Romero. Y en estos tiempos, quien no ha escuchado al menos algún comentario sobre Python? Y en esta charla eh, conoceremos acerca de las tendencias usadas en Python comparando las expectativas versus la realidad en el campo laboral, situaciones con clientes y muchas otras cosas. Eh, les quiero contar un poquito más sobre quién es Pedro. Él es un apasionado entusiasta en cuanto a las nuevas tecnologías se refiere. Ha participado en grandes eventos con la finalidad de apoyar las diferentes áreas en las que Python tiene fuerza y ha intentado conocerlas todas. Tiene experiencia de código y temas de interés general. Él ha hecho un, bastante, un, un amplio recorrido sobre Python, las tendencias que ha tenido sobre sus aplica, aplicabilidades y nos va a hablar hoy un poco sobre esto. Y no sé si han escuchado, pero Python se utiliza bastante en analítica de datos. Eh, me robo un minutito de, de la charla de Pedro Romero para contarles que en desconferencias en Rocket Chat, en chat.oflisol.es se está también llevando a cabo una desconferencia relacionada con datos abiertos. No les quito más tiempo. Pedro, tienes la palabra. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Vale. Este, muchas gracias, María. Además de todo lo que ya dijo, soy sexy, guapo y atractivo. <risa> eh, ok. Eh, pues, como ella bien dijo, eh, soy apasionado de Python, así que, pues, tengo aproximadamente 10 años trabajando en Python. Bueno, realmente tengo 6 años trabajando en Python, 10 años trabajando, eh, digamos, por mi cuenta en lo que es este, hacer cositas con Python, ¿no? Hacer una serie de eventos. Y en este recorrido, pues, he encontrado una serie de cosas, ¿no? Entonces, aquí, lo que deseara es transmitirle ese conocimiento, ¿vale? Y, pues, digamos, eh, vamos a tocar muy por encima, porque la charla es muy corta, ya si queremos este, extenderlo o hacer un taller o algo parecido, pues, podríamos hacerlo. Tengo todo el material preparado, así que no habría ningún problema. ¿Vale? Este, también me gusta hacer mucho este tipo de juegos, porque es la única forma, a mi parecer, de ir aprendiendo, pues, eh, aplicar ese conocimiento y tener casos de uso. ¿Vale? Entonces, en base a esto, pues... Antes de comenzar, eh, yo sé que todos los que conocen Python se han metido alguna vez en RealPython, es una excelente página, y este, yo me bajé de ellos el, el timer. Eh, quiero hacer una pausa, sé que la mejor forma de medir tiempos no es con, con el timer, o sea, de medir eh, si un código es lo suficientemente rápido o no, eh, no es exactamente con los tiempos, pero es la forma más fácil de entenderlo. Entonces, vamos a estar haciendo pues, que mi computador eh, tenga, tenga, tenga este comportamiento basado en el tiempo, ¿no? Muy importante eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues, simplemente llamo una función en Python, le pongo un timer con un nombre y él me imprime, eh, digamos, cuánto, cuánto se tardó por cada, por cada ejecución, ¿no? Entonces, eh, vamos a comenzar, ¿vale? Eh, voy a utilizar librerías estándar de Python. ¿ya? ¿Por qué voy a utilizar librerías estándar de Python? Porque he escuchado a muchas personas que te dicen, oye, si quieres optimizar, utiliza pandas, por ejemplo. Ajá, pero entonces agarran el pandas y no utilizan el ciclo for que utiliza el C en el pandas, sino que crean su propio ciclo for. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque el pandas pasa a ser como una herramienta secundaria y estamos desperdiciando su potencial. Igualmente, con muchas herramientas basadas en C, las cuales he escuchado a muchas personas decir, no, pero es que si quieres hacerlo súper bien, lo haces portas librerías de C y con eso corre súper bien. Vale, pero entonces, nuevamente el mismo problema, cuando estamos desarrollando en Python tenemos problemas. He observado, eh, he observado esto también en frameworks, en donde las personas dicen, no, eso me lo va a hacer el framework, ¿y cómo me lo va a hacer el framework? Yo lo voy a hacer de esta manera y terminamos desperdiciando todo el potencial del framework. Entonces, la primera lección es que aprendamos realmente eh, cómo se utiliza cada framework y la es pues la que yo les voy a mostrar a continuación que sí puede ser más rápido un código aun cuando esté escrito solamente en Python, ¿vale? Entonces, mi caso de estudio es, es simplemente una data que me bajé de Kaggle. Eh, no tiene ningún sentido esta data, ojo, no, no vamos a verlo como que eh, el, el significado de cada columna en la vida real. Eh, no, realmente me bajé el archivo más grande en Kaggle y pues con él empecé a, a, a realizar prácticas. Suma, resta, multiplicación, más que todos eran sumas y multiplicaciones, ¿no? Eh, no me compliqué mucho la vida el objetivo no es eh, que hablemos de eh, cuánto se tarda una suma en python sino cómo podemos hacer mejor este proceso entonces pues eh, en este para este caso eh, yo voy a, a simplemente eh, importar un archivo del csv y voy a recorrer cada una de sus filas eh, si se fijan bien lo único que estoy haciendo es recorrerla no las estoy imprimiendo no las estoy llamando no estoy haciendo nada entonces aquí utilizo el primer tick de python que es súper interesante que es que en un ciclo for después de que yo termino el ciclo for únicamente lo que hago es eh, llamar la variable que tenía en el ciclo for como sabemos todos los Pythonistas, eh, la palabra row en este caso pasa a ser una palabra eh, que está alojando una variable ¿no? y para el para cuando yo imprimo el row solo me está guardando el último valor que tenía el for entonces mucha gente me dice, oh, ¿y para qué me sirve esto? digamos que yo quisiera obtener simplemente la primera fila, yo simplemente lo ordeno utilizando las técnicas que tengo en Python para ordenarlo mediante C y después simplemente imprimo el primer valor recorriendo todos los anteriores. Esto es súper interesante porque pudiera usarlo para un montón de cosas. De hecho, yo lo utilizo mucho en la vida real, aunque no parezca. Eh, vamos a continuar y vamos a hacerlo un poquito más eh, violento. ok eh, Antes de continuar, no esto me toma unos cuatro segundos en recorrer todo el archivo. ¿vale? Entonces, yo voy a, a modificar esta función para que para que solo me imprima una y solo una columna, ¿vale? O, perdón, solo y solo una fila. Entonces, ¿qué observo? Pues que en mi primera fila eh, me toma muchísimo menos, ¿no? Si lo estoy comparando contra mis cuatro segundos, estoy diciendo que es 0.0001 segundo. Eh, esto es interesante, ¿no? Porque al hacerle el break, eh, me estoy ahorrando un montón de tiempo. Y yo sé lo que la gente está pensando, lo sé, porque yo también lo pienso muchas veces. ¿Cómo yo podría hacer, o mejor dicho, o oh, oh, oh, por supuesto, tienes un break, por eso lo vas a tomar de esa manera? Entonces la gran pregunta es, ¿cómo podría hacer yo para que, para que me, tome, me tome solo eh, un valor? Ok, y eso lo vamos a estudiar. Este, ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eh, pues vamos a conocer algo que se llama generadores. ¿Vale? Entonces, ¿de qué van los generadores? Los generadores es simplemente una función que me permite hacer mi ciclo eh, digamos detenidamente. Cada vez que yo llame a esa función, él va a detenerse en ese punto, me va a retornar el valor y va a esperar a la siguiente llamada. no Entonces, aquí lo vamos a hacer un iterador simple de algo que ya hace un iterador. Es la herramienta de itertools, itertools.com, lo que me hace es que me retorna un número, un número, un número, ya. De esa manera, eh, y que queda bien claro con todos los que están escuchando, no quiero escuchar o no quiero ver nunca el código de todos lo, los que estén presentes de un más uno. Eso no se usa en Python porque nosotros tenemos itertools.com y todos lo utilizamos, ¿cierto? Sí, sí, todos lo utilizamos. Entonces, a ver, yo estoy haciendo un while true que técnicamente debería quemarme el computador porque nunca se va a detener pero para este caso estoy viendo que no. Si observan, yo estoy haciendo mi pequeña función, instancio mi función y después llamo el next de el primer, del primer, o sea, llamo next de mi variable y eso me retorna 0 y llamo next de 1, eh, perdón, llamo next nuevamente, me retorna 1, llamo next nuevamente, me retorna 2. Es interesante, ¿no? Pero... Eh, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo puede pasar con que yo llame al Next? Bueno, si se fijan, estoy hablando, estamos hablando y, o bueno, yo estoy hablando técnicamente, eh, y si yo hago Next mucho tiempo después, me retorna 3. Y no tuve que hacer nada. Entonces, si yo vuelvo a llamar a Next, me retorna 4. Y así sucesivamente, ¿no? Ah, y así sucesivamente. Eh, y así infinitas veces, es decir, yo sigo llamando a Next eh, cuando sea necesario. Es la primera lección, ¿por qué? Porque solamente voy a llamar Next cuando realmente yo necesite ese dato, y lo cual quiere decir que si yo necesito ese dato muchísimo tiempo después, voy a poder hacerlo y no voy a tener que preocuparme por memoria, no voy a tener que preocuparme por espacio, ni voy a tener que preocuparme por... Líneas que se acaban de eliminar y pueden representar un riesgo. Mientras más líneas de código yo tenga, más posibilidades tengo de equivocarme, eso todos lo sabemos, ¿no? Pero este, aquí me estoy quitando dos cosas, ¿no? Me estoy quitando el y me estoy quitando este posible error que a mí, por ejemplo, a veces me pasa. Y créanme, sí pasa. Este, entonces, vamos a aplicar ese generador. Eh, vamos a aplicar ese generador en nuestro diccionario anterior, ¿vale? Entonces, como les estaba comentando, aquí simplemente yo lo que he estado haciendo era abriendo el archivo, llamando a la primera fila y deteniendo el archivo. Acá es el mismo proceso. Voy a llamar el archivo, detengo, detengo mi archivo en la primera línea, pero como es un generador, lo que puedo hacer es después, posteriormente, volver a llamar eh, lo que sería eh, la siguiente fila. Y así sucesivamente, sin tener que cargar la memoria. Entonces si se fijan eh, si comparamos lo que sería nuestro tiempo inicial verdad que está por acá de 4 segundos ¿ya? Eh, y lo comparamos contra vamos a tenerlo acá y lo comparamos contra este 0.0011 segundos pues la verdad es que es un cambio significativo es decir si yo tengo que hacer procesos más grandes, como normalmente lo hago en inteligencia artificial, como normalmente lo hago en un ERP, como normalmente lo hago en cualquier otro sistema, eh, estaría simplemente aguardando. ¿ya? Y si se fijan, la forma en que se ejecuta es que en la primera eh, iteración me dice 0.0011 segundos y después él simplemente ejecuta. Eh, la, el siguiente, la siguiente sentencia, sin la necesidad, y muy importante, de volver a hacer todo esto. Es decir, eh, de aquí al infinito me va a tardar 0.0001 segundo lo cual es grandioso. Eh, okay. ¿Y para qué puede ser útil? No? Eso lo vamos a ver a continuación. Pero por ahora solamente estamos viendo que pues, estoy retornando y que tengo esa ventaja por allí. Vale, entonces vamos a ver nuestro primer caso de estudio. ¿Por qué? Porque bueno, eh, yo eh, quise simular que estoy haciendo un montón de procesos. Yo mi primera función que se llama getZoom, yo dije, oye, sabes que te vas a detener 0.0001 segundo. Realmente quise detenerme más, ¿no? Pero el problema con detenerme más es que ya iban 72 segundos y todavía seguía esperando, ¿no? entonces eh, esto esto puede ser bueno no si lo vamos analizando y si ese tiempo se va alargando no porque en la vida real van a haber un montón de funciones de hecho debí colocar un, un comentario encima del time que, eh, que lo que hace es congelar ese tiempo y decir esto se tarda un montón de tiempo y, y hubiese sido útil no ¿Por qué? porque pues estaría viendo el, el, el, el real potencial no entonces para este caso eh, yo lo único que estoy haciendo es eh, deteniendo el tiempo ese intervalo de tiempo en ese momento vale entonces si yo utilizo un generador no estaría consumiendo eh, todo lo que está eh, en, en mi ram de golpe y esto nos ayudaría muchísimo entonces aquí vamos a insertar otra cosa no ¿Por qué? Porque si se fijan, está bien, yo estoy congelando el tiempo para simular un montón de procesos, pero ese proceso siempre me va a mostrar dos eh, columnas ¿no? de esa fila. Close más Low. Y eh, lo interesante acá, digamos, es que eh, si hay, yo, o sea, yo hice muchos cálculos por debajo para hacer esto sencillo y colocar solo números enteros entre 1 y 200. Y como eran un montón de registros, eran 10.000 registros, pues, lógicamente, se iban a terminar repitiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde llamamos nuestra siguiente herramienta que existe por defecto en Python y que se llama eh, solamente, perdón, que hace referencia a una técnica de desarrollo que donde tú estás llamando al, al, al valor reciente, eh, más usado o el último valor usado no simplemente es guardarlo en caché y y correr ¿no? eso lo pueden conseguir en wikipedia así que no hay problema de ahí es donde yo me orienté no entonces ok eh, cómo funciona esto pues simplemente yo le coloco eh, el tipo y el máximo el, el, la, la cantidad máxima el valor máximo que va a ser guardado y lo voy a utilizar es muy importante decir que esto viene de la librería de FunTools. Eh, ¿Dónde se utiliza mucho esto? En optimización de código tenemos un montón de casos donde donde lo podemos utilizar. Y de hecho eh, el, el, la, la, la, las técnicas básicas para para para meternos en la optimización simplemente nos hacen esto de manera manual. Nosotros lo que lo estamos es automatizándolo. Y pues con esta función eh, yo voy a intentar bajar ese tiempo no entonces eh, si la primera vez me tarda eh, cinco segundos yo planeo ir bajando esta cuenta ¿Por qué? porque el valor se repite y como el valor se repite lo va a encontrar y va a empezar a, a, a buscar y a darse cuenta de que pues como existe eh, voy a utilizar ese mismo valor entonces eh, si no si nos fijamos, pasamos los 72 segundos a simplemente 5 segundos. Ojo, no coloco aquí toda la operación porque a medida de que esta función vaya creciendo, no me va a entrar en la pantalla y va a ser difícil mostrarlo. Así que por eso estamos centrándonos en lo que es simplemente el zoom y le estamos utilizando eh, que me retorne el, el último uso de esa variable. Muchas veces me han preguntado si esto es bueno para los decimales y a veces sí, a veces no. Para cuando es muy bueno es para cuando tenemos una cantidad de productos eh, que sí guarda, eh, eh, que sí tienen relación entre, entre, entre ellos. Es decir, siempre que yo venda, no sé, un esfero, va a ser el mismo esfero. Y siempre que yo vaya a vender el esfero más el IVA, siempre va a ser el esfero más el IVA. Y sería un uso interesante del mismo. Ok. Eh, vamos a ver algo... Eh, Vamos a, a empezar a explorar sobre la repetición de parámetros. Todos sabemos que si tenemos 10 parámetros, copiar esos 10 parámetros significa que en algún punto me voy a equivocar. Eso no sería mejor tenerlo en un solo parámetro. Entonces, eh, para ello vamos a, a comenzar, o sea, ya vamos a pasar eh, nuestro time, timer. ¿Qué es lo que quiero hacer? Aquí lo que voy a hacer es transformar eh, un, una función ¿no? en un, en, en un get, getter en otros lenguajes de programación. ¡Ah! que es interesante! Tenemos getter en Python y setter también. Para los que no lo sabían, pues, eh, la palabra reservada a getter simplemente nos retorna un atributo de un objeto. Entonces, a ver, concluyendo, voy a simplemente agregar un objeto, ¿verdad? que se va a llamar price y que va a cargar por defecto mi archivo y entonces voy a esta función lo que me va a capturar un atributo y lo va a imprimir vale entonces vamos a ver qué es price para, para entender un poco más ok price es un objeto que por defecto lo que me va a capturar es el csv con el que estábamos haciendo la nuestra comparación y entonces vamos a la documentación de python para hacer que el objeto me cargue el de forma iterable lo que se encuentra dentro del el ccb y para eso tengo que definir dos funciones, el Iter y el Next. Eh, estas funciones deben ser DOMDOR, eh, lo cual significa guión bajo, guión bajo, y Iter, guión bajo, guión bajo, y guión bajo, guión bajo, Next, guión bajo, guión bajo. ¿Sí? Y pues Iter, extrañamente, eh, debe retornar Self. Claro, puedo hacer eh, operaciones internamente, pero vamos a dejarlo súper sencillo. Lo que nos interesa es Next. ¿Ya? Eh, si se observa, en el init yo estoy cargando lo que sería el archivo. Y en mi función de arriba, que se llama GetLine, lo que yo estoy haciendo es tratar de, de, de retornar cada fila que se encuentra en el archivo, ya eso le estoy agregando simplemente que eh, le ejecute con la función de suma que ya tenía eh, lo que era el, el, el caché y le estoy agregando un método estático ¿Por qué un método estático? Porque si le paso al self el self puede que cambie entonces yo necesito, son valores estáticos y de esa manera lo tendría eh, En next eh, en next eh, estoy simplemente eh, dándole eh, el siguiente, el siguiente, la siguiente fila a este archivo. Y pues de esa manera estoy asignándole un valor, estoy utilizando lo que estábamos mencionando anteriormente como el setter para pues ir calculando el tiempo. ¿Ya? Esto me retorna en 10 segundos. Sí, es cierto, pero podemos reducirlo. Recuerden que estamos hablando de que ahora es un objeto, ¿no? Con esta función y que ahora es un objeto y tiene que hacer más procesos internamente Python. ¿Y para qué lo tendrían un objeto? Pues porque nada es más atractivo que decir nombre del objeto, punto y el atributo y obtener un resultado. Entonces, acá yo dije, oye, pero ¿y si le paso simplemente el self? ¿Qué va a pasar? Eh, el self... Y entonces yo pensando en cómo sería y transformando ese objeto, eh, la función que me calcula eh, la suma de la, la, la columna close más rows, eh, lo transformo en un property que lo que significa simplemente es agregar el punto y obtener su respuesta. Vale, eh, es, estoy nuevamente ejecutando el self y eh, hay una diferencia, hay una diferencia de tiempo de tres segundos. Eh, que lo cual significa bastante porque a medida de que vaya creciendo mi archivo, pues voy a, voy a poder ver más resultados. Ok, pero tenemos un problema y nadie se dio cuenta. ¿Y cuál es nuestro problema? Pues que simplemente estamos retornando siempre el mismo valor a la hora de llamar el property. ¿Por qué? Porque eh, como les dije anteriormente, el self carga eh, el mismo. Y como es el mismo, eh, me retornaría a sí mismo el mismo valor una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y pues ahí está nuestro problema. Eh, claro, eh, redu eh, po podemos reducir el tiempo a los 7 segundos, pero tenemos un problema con, con esa función. Entonces vamos a reescribirla nuevamente y vamos a hacerla un poco más atractiva. Porque a mí lo que me interesa es que siga siendo una propiedad esta función. No, y yo simplemente sumarla al, al valor anterior. Entonces, cómo simplemente lo que hago es que separo estas dos funciones en una función más pequeña que me permite más fácil de debuguearla y de esa manera obtener el resultado. Ella le pasa self y self eh, llama a otra función que pues lo que me retor me retorna es la suma de close and low y eh, como ellos van a estar dentro de la caché pues perfecto ahí ya tengo 8 segundos una mejora significativa sin obtener el mismo valor si nos fijamos el valor anterior nos decía que pues el, el, el monto era 11 9 11 9 y eso simplemente es la suma del primer registro de close and low pero si vamos a este punto ya no, ya el último registro sería 5.3.5.3. ¿Por qué? Porque él tiene que ir cambiando, es lógico, ¿no? Entonces, este, es muy importante tener esto presente y darse cuenta que, pues, eh, este objeto yo lo puedo utilizar una vez cada cinco o seis minutos y no voy a tener todo eso en caché. Y eh, la otra cosa importante es que el registro anterior ya no me importaría porque ya lo usé, ¿no? Muy importante cuando utilicemos eh, el, el generadores. El valor anterior no lo voy a poder tener en tiempo real. Es decir, con esto no voy a poder obtener length, con esto no voy a poder obtener el último valor y regresarme el primer valor. Con esto no voy a poder obtener directa eh, los slicing. Y pues, un montón de detallitos que si lo sabemos manejar no son un problema. Entonces eh, aquí vamos a cambiar el tema. ¿Por qué? Porque realmente es triste que las personas no sepan que eh, la estructura de, de datos más rápida que existe es eh, el diccionario. Y el diccionario en Python es la, la lista linkeada en otros lenguajes. Y pues lo que hace esto es simplemente que una palabrita me lleva directamente a, una, a un sector de memoria. Y funciona de maravilla. Eh, es importante decir que eh, hay muchos otros lenguajes que lo tienen y, y que hay una bonita historia que voy a dejar que ustedes investiguen referente a PHP y las funciones y lo que serían las listas linkeadas. ¿no? Eh, ok, entonces eh, volvamos a nuestro, a nuestro objeto original. Aquí estoy metiendo, si, si nos da chance de meter todo el código, ¿Vale? Pero estoy transformando eh, todo el registro, o mejor dicho, lo que quiero tener es la suma de todos los registros que tienen, eh, eh, que tienen todos los valores que sean dígitos. Vamos a explicar un poco la función. Comencemos con el init. El init simplemente nos tiene el archivo, ¿verdad? Este archivo eh, sigue de los totales y también sigue del objeto iterador. ¿Vale? Serían tres entonces en, en la función getLine, line yo lo que estoy haciendo es recorriendo el archivo por cada línea retornándola eh, se pueden hacer cantidad de operaciones y después lo voy cerrando ya eh, los totales este, los voy obteniendo eh, dependiendo de, de, de, de, de cómo vaya haciendo el recorrido vale y pues simplemente voy suma, en la función set values lo que estoy haciendo es que a este objeto le estoy asignando los valores realmente eh, estoy simulando de forma muy grosera y es muy simple lo que hacen eh, la mayoría de los frameworks a la hora de conectarse a lo que son eh, los lo, a lo que son los lo, lo, las bases de datos y todo esto vale entonces este tendría bastante eh, bastante registro o sea Estoy haciendo justamente el framework como tal, ¿no? Y pues para conservar el, el mismo objeto, ¿verdad? Y poder recorrer este objeto y poder múltiples registros en el objeto, lo que hago en la función Next es ir recorriendo cada uno de, lo, de las variables, ¿no? Entonces no hemos cambiado técnicamente nada, solo que estamos agregando los totales. Pero esto tiene un problema, solo agregamos los totales y llevamos a 21 segundos. ¿Por qué? Porque en teoría yo estoy validando en la función set setValues que estos valores realmente existan y si no existan le asigno eh, la llave y si no existe la llave estoy dando un montón de vueltas. ¿no? Entonces aquí nuestra función, eh, la función que vamos a estudiar es set setValues y vamos a estudiarla porque nos hace falta eh, para, para, poder, eh, para, para poder resumirla y hacerla mejor. Eh, y pues continuemos vale entonces veamos cómo podemos resumir price eh, aquí comenzamos con un punto súper súper súper interesante porque eh, realmente se value se está transformando en algo que es difícil de interpretar si se dan cuenta este se es lo que está haciendo eh, en este momento es detectando que simplemente el registro exista y si no exista, lo coloco por defecto y, y funciona. O sea, de 21 segundos a 17 segundos me parece una cantidad bastante grande, ¿no? Eh, simplemente para capturar las sumas, ¿no? Entonces, aquí viene una moraleja interesante, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo vuelvo otra vez a mis 21 segundos, pero... Estoy utilizando una librería que se llama, eh, perdón, una librería que proviene eh, de Collections y se llama Default Dit. Eh, ¿Qué estoy haciendo con ella? Pues con ella lo que estoy haciendo es que palve se resuma a dos líneas. Triste, porque realmente a pesar de que estoy aumentando el tiempo, estoy, eh, estoy volviendo a mis anteriores 21 segundos, estoy haciendo el código más legible y mantenible. Entonces, aquí viene la moraleja, ¿no? Y pues la moraleja, y para terminar con la charla, ¿no? Es, eh, realmente eh, vale el tiempo por encima de lo que es eh, la legibilidad y mantenibilidad de un código. Eh, ¿Por qué digo esto? Pues porque, porque muchas veces he visto que las personas, eh, tienden a, a, a obsesionarse con la optimización de código y solamente van a gestionar 10 registros. Oh, perfecto. Entonces, si digamos que 10 registros son 10 segundos, ¿no? Pero siempre van a hacer esos eternos 10 registros y no los voy a usar para más nada. Eh, realmente hay que pensarlo, hay que pensar si, si, si vale la pena colocar el código eh, excesivamente optimizado o dedicarle horas y horas de pensar y optimizar el código para llegar a esta, a, a, a esta conclusión, ¿vale? Y pues, eso es todo mi presentación, espero que les haya gustado, si tienen preguntas, estoy abierto a todas sus preguntas. Muchas gracias, Pedro. Me sumo a la moderación eh, en este momento. Agradecerte por tu, por tu presentación. Sí, hay un, un par de preguntas que, que, hemos, que hemos sistematizado. Las, las personas preguntan, bueno, y este camino de, de uso de Python, dónde, ¿dónde se puede usar? Es decir, ¿para qué fines? Eh, ¿y, qué, y respecto a otros lenguajes de, o herramientas de procesamiento de ciencias de datos como MATLAB, Octave, eh, eres ¿qué, qué le podrías decir a las personas, ¿no? A ver, este yo lo he utilizado en Python y JavaScript. Ya JavaScript no lo domino al nivel que domino Python como para hacer optimizaciones, eh, pero sí he podido realizar unas cuantas. Eh, este camino no es fácil, este camino, o sea, la gente te dice eh, por qué llego a este camino, la, la cosa. La gente te dice Python es fácil porque hago print hola mundo en una línea pero todo lo que está eh, por dentro eh, no lo estamos viendo ni estudiando todos los lenguajes tienen eh, eh, sus sus pequeñas eh, digamos eh, pequeñas virtudes y pequeños defectos por ejemplo eh, un ejemplo básico de eso es que en python eh, aunque no lo parezca es más rápido colocar un print de una string con comillas simples que un print con string con comillas dobles y en javascript es lo contrario ¿ya? y lo podemos evidenciar porque el intérprete no, no, no responde eso o sea cuando nosotros igualamos vamos a hacer el ejemplo acá mismo eh, vale lo voy a hacer con JavaScript, ¿por qué? Porque pues, eh, es la pantalla que estoy compartiendo. ¿no? Yo coloco una variable A y yo le coloco eh, a esa variable internamente un hola y cuando yo consulto al intérprete, él me lo está retornando con comillas dobles. ¿Pero qué pasa si yo lo coloco con comillas simples? Igualmente, él me lo retorna con comillas dobles. Es decir, son detalles que a pesar de que no se ven a simple vista, Causan un impacto grande. Entonces es así en todo el lenguaje. Eh, igualmente, la optimización, yo no la he estudiado en Python, yo la he estudiado en JavaScript, en ROS, en Ghost, en, en, en ROW, en C. A ver, pero este, esto es una pregunta, porque muchas veces la gente me dice cosas como que, es decir, tú sabes Go, tú sabes ROS, tú sabes eh, eh, N lenguaje. No, la respuesta es no, definitivamente no. Simplemente que yo veo cómo está construido el código y las técnicas de optimización puedes transportarla a otros lenguajes. Claro, teniendo en consideraciones ciertas cosas. Eh, hay una pregunta que también se, se, se choca mucho con esa, que es que si la programación funcional eh, realmente es eh, optimización de código. Hasta cierto punto sí y hasta cierto punto no porque depende de cómo lo construyas, y depende de cómo conozcas el lenguaje. Eh, y Lenguajes que son, eh, eh, que son netamente programación funcional, y son más lentos que, lo, que, los, programas, que los que son programados orientados a objetos. Python es un lenguaje orientado a objetos, pero si lo desarrollas bien, puedes hacerlo funcional, pero tienes que tener mucho cuidado y pues, ir caminando con, con estos pequeños detalles de optimización. Listo. Eh, muchas gracias, eh, querido Pedro. Eh, quizás quieres hacer algún comentario, María, que sobre, sobre esta charla. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo viste? Bueno, aparte de que estuvo muy, muy interesante, los ejemplos estuvieron bonitos, capaz un poco técnico, pero estuvo muy bonito. Eh, sí, sí es muy cierto esto que dijo que dijo Pedro sobre, sobre la comparativa que hacemos? Porque, claro, lo primero que hacemos es el hola mundo. Entonces, comparamos cuántas líneas nos toma en cada lenguaje, cuántas líneas nos toma en Java, cuántas en JavaScript, cuántas en Python. Eh, pero sí es cierto que los lenguajes de programación sí tienen ciertas características eh, en ciertas áreas. Por ejemplo, eh, no voy a usar un R para, para una aplicación web o, o a lo mejor no voy a usar... Eh, un, un Ruby directamente como, como si estuviera usando un Flutter. Eh, y si sí es una característica muy bonita de Python para, para el tema de modelos matemáticos, para el tema de ciencia, de datos, de estadística. Eh, y eso, eh, realmente muy, muy interesante la, la charla. Gracias, María, por tu, por tu comentario. Eh, antes de dar... Eh, agradecemos también a Pedro por, por, su, por su charla, como dijo María, muy, muy ilustrativa. Eh, queda además del video para que lo sigan intentando con la, con la guía de Pedro. Te agradezco también por la, por la demostración. Eh, vamos.